30 de abril la localidad de Corduente celebró la festividad de los mayos una antigua tradición donde se celebraba la bienvenida a la primavera y los pozos andaban a las mozas. Oh, uh -huh.